Pasamos a la última ponencia de la, eh, de la mañana, a cargo de, eh, de mi tocayo, Sergio de la, de la Llave Muñoz, eh, que lleva el título Plan Especial de Salvaguarda de los Procesos Artesanales de la Cerámica en Talavera y los Espacios de Interpretación. Sergio de la Llave es licenciado en Historia por la UNED, DEA en eh, Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología Histórica eh, por esta misma universidad y profesor tutor, igualmente, en la UNED de Talavera de la Reina, de varias asignaturas relacionadas con las ciencias de la, de la antigüedad. Es codirector de diferentes intervenciones arqueológicas en la provincia de Toledo, en el campo de la gestión cultural, ha sido coordinador de varios bicentenarios y centenarios, eh, y de varios proyectos de iniciativa territorial integrada en Castilla-La Mancha. Ha publicado artículos de diversa índole en revistas científicas y monográficos sobre historia y arqueología de localidades en las provincias de Toledo y Cáceres. Igualmente ha participado en diferentes congresos, simposios y seminarios sobre arqueología y patrimonio cultural. Ha sido patrono, fundador y vicepresidente de la Fundación TAGUS 2015-2019, y desde esta fundación ha coordinado, entre otros proyectos, Mausoleum, recuperación y puesta en valor del Mausoleo Tardorromano de Las Vegas, en la Puebla en la Puebla Nueva de Toledo, y Castrum, recuperación y puesta en valor del Castro del Castrejón, en Alda Nueva de San Bartolomé, Toledo. También ha sido miembro del equipo de la propuesta ganadora Cuando el río suena, del concurso internacional de ideas y proyectos para la recuperación y ordenación de los márgenes de los ríos Tajo y en talavera de la Reina en 2016. Desde 2019 se ejerce como concejal de Patrimonio y Política Medioambiental Sostenible en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y desde 2021 es miembro de ICOMOS España. Actualmente coordina el Plan Especial de Salvaguarda de los Procesos Artesanales de la, cer de la Cerámica de Talavera de la, de la Reina, tema del que nos va a hablar eh, en, este, en este momento. Sergio, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y todo tuyo. Vale, pues... Muy buenos días, voy a, a poner la presentación. Eh, en primer lugar, pues agradecer a la organización por esta, esta oportunidad, una oportunidad que es bastante novedosa, sobre todo por la parte que nos toca en Talavera de la Reina, porque nos encontramos en pleno proceso de lo que es la redacción de, de lo que será el futuro plan especial de salvaguarda de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera. ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que es una presentación que se sale un poco de, de la tónica del resto de del simposio, porque sí que es cierto que vamos a hablar un poquito de lo que es eh, el proceso del plan especial de salvaguarda y qué tiene que ver con lo que hemos querido denominar un poco con los espacios de interpretación. Porque como veréis a lo largo de la presentación, eh, nosotros lo que queremos poner en valor es crear como una especie de tejido en red de diferentes eh, espacios, entornos que puedan servir eh, al visitante, que puedan interactuar también con la comunidad portadora y que sirvan de un modo u otro para interpretar, para poner en valor y para sensibilizar ¿no? a, la, a la población en su conjunto y a, y a la población también interesada. Bueno, en primer lugar, pues hablaríamos de lo que son los procesos artesanales, ¿no? Que eh, en el pasado comité que se celebró a finales de 2019, pues fue integrado en esa lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y, y que al final pues fue el resultado de una gran labor que... Se desarrolló durante bastante tiempo pues eh, a raíz de una ingente, un ingente trabajo que se hizo por parte de una asociación, Tierras de Cerámica, que aunó diferentes sensibilidades y movimientos sociales eh, que tenían un objetivo común y era el de eh, lograr de una manera u otra que la UNESCO reconociera pues, esos procesos artesanales que como bien sabéis pues tiene mucho que ver con eh, la localidad de Puentes del Arzobispo y también con eh, las localidades de Talascala, y Puebla en México, ¿no? por eh, diferentes cuestiones eh, históricas y, y vinculación cultural. Y bueno, eh, únicamente mencionar que precisamente nos encontramos en unas fechas eh, bastante especiales, mañana recibimos eh, el, el diploma por parte de la UNESCO, a lo cual aprovecho para invitaros si que os queréis acercar, mañana está repleto de, de diferentes actos la ciudad en los cuales hay pues, muestras de alfarería, de decoración, eh, exposiciones, etcétera, pues que servirán pues, para poner en valor eh, más si cabe pues estos, dos, estos procesos. Bien, Cuando hablamos de procesos artesanales en cuanto a la cerámica, estamos hablando de un, un amplio eh, círculo, un amplio circuito de procesos que tienen lugar durante todo lo que es la elaboración de lo que se conoce como la cerámica tradicional de, de talavera, ¿no? desde la extracción. De, de la arcilla, de su entorno natural, su manipulación, hasta lo que es el torneado, el baño de la pieza, su primera cocción, el empleo de los óxidos, etcétera, para su decoración, hasta que luego obtenemos lo que conocemos hoy día pues lo que es una pieza de cerámica al estilo talavera. ¿no? Y dicho esto, eh, quiero indicar un poco lo que, cómo vamos con el plan especial de salvaguarda. Como bien sabéis, eh, ajustándonos un poco a las prescripciones de, de la UNESCO, es importante pues, lo que es el diseño estratégico, ese plan de acción en el cual eh, estamos actualmente redactando y el cual va a ir marcando pues, diferentes acciones a corto, medio y largo plazo destinado pues, a esa salvaguarda, en ¿no? las cuales pues, tenemos diferentes um, retos, retos e incluso complejos, como puede ser el relevo generacional, ¿no? que es probablemente uno de esos retos que, que ocupan a diferentes eh, elementos del patrimonio inmaterial, como ya había mencionado nuestra compañera eh, Susana en, en su exposición. ¿no? En nuestro caso, pues este plan de salvaguarda es eh, un poco diferente. ¿no? Eh, estamos utilizando diferentes eh, metodologías de diferentes ámbitos y para ello, pues eh, al final, eh, he tenido, bueno, tengo eh, el honor y la carga a la vez de poder coordinar ese plan de, de salvaguarda aquí en, en Talavera y hemos configurado un equipo multidisciplinar de trabajo para tener, digamos, una un amplio espectro en cuanto a los diferentes retos que plantea ahora mismo lo que es el sector artesano en la ciudad. ¿no? Desde el punto de vista, tenemos a una maestra artesana, tenemos historiadores, arqueólogos, especialistas en formación, en economía, un antropólogo social, y bueno, indicaros únicamente que ya estamos en torno a un 75% en cuanto a la redacción, y nuestra perspectiva es eh, tener este plan de salvaguarda con casi toda probabilidad durante el primer cuarto del año que viene. Y espero que eh, salga adelante. Y bueno, indicar que durante el proceso de elaboración de este plan especial de salvaguarda, pues como bien sabéis, es fundamental pues, lo que es la participación ¿no? de diferentes sectores sociales. Y para ello, pues bueno, he querido poner esta pequeña imagen de una página web que creamos en su momento, a la cual hemos elaborado dos cuestionarios, uno enfocado a la población general, es decir, para hacer un análisis eh, cuantitativo y cualitativo de lo que opina eh, la población general de Talavera acerca de, de la cerámica y por otra parte creamos un cuestionario específico para profesionales y artesanos ¿no? para hacer un análisis y un diagnóstico pormenorizado pues, eh, de la realidad que hay en cada uno de los talleres. ¿no? Bien, en cuanto al plan especial, pues, eh, únicamente mencionaros parte de, de su estructura, más allá de lo que son eh, los objetivos y las metas, etc. Pues, como veis, pues, eh, abordamos eh, dentro de ese diagnóstico pues, eh, diferentes manifestaciones culturales que, que tiene la cerámica eh, en diferentes ámbitos de la ciudad, un análisis pormenorizado sobre lo que es la cuestión social, temas sobre formación, tanto reglada como no reglada, cuestiones sobre la didáctica en el público infantil, y también abordamos pues, temas como los aspectos económicos o la investigación destinada a lo que es la base de la salvaguarda, es decir, cómo eh, enfocamos eh, el análisis de la memoria histórica, la tradición oral vinculada a, a lo que es eh, todo lo que son los procesos artesanales. ¿no? Más allá de eso, también elaboramos un análisis DAFO que todos eh, conocemos y uno de, esos, eh, de esas fichas DAFO precisamente eh, aborda lo que son los espacios museísticos e interpretativos, ¿no? que más adelante eh, ofreceré algo más de información al respecto. Y bueno, independientemente de eso, pues eh, la estructura del plan especial continúa. Y eh, luego pues, tendrá su plan de acción y evidentemente tendrá pues, sus ejes estratégicos y líneas de acción con su cronograma, que eh, ya está desarrollado, y luego pues, establecemos pues, un marco de seguimiento y evaluación. Y he de confesar también que sois los primeros en conocer cuál es la estructura definitiva de este plan especial de salvaguarda y que espero pues, que, que se ajuste ¿no? en el futuro pues, a, la, a las necesidades requeridas. Bien. ¿Qué tiene que ver el plan especial de salvaguarda con, con los espacios museísticos e interpretativos? Pues eh, en este momento que nos encontramos en redacción del plan especial de salvaguarda, pues Creemos que es fundamental, sobre todo para establecer lo que es un estado de la cuestión, ¿no? es decir, eh, poner cara y, y mirar a los ojos eh, de los problemas ¿no? que, que existen actualmente sobre los diferentes espacios que hay. ¿no? Eh, hemos encontrado diferentes debilidades, como lo que es, eh, por ejemplo, la inexistencia de un espacio de interpretación como tal, o un espacio de recepción de visitantes en cuanto a lo que es la, la artesanía cerámica o los procesos artesanales. No hay una señalización exterior, eh, realmente, tenemos una señalización precaria. La infraestructura museográfica es eh, deficiente actualmente en los diferentes espacios y, y por ejemplo, pues, eh, vemos que hay una ausencia de materiales informativos de calidad ¿no? y, y además eh, hay una ausencia total de materiales eh, en otros idiomas y yo creo que ahora que estamos en un proceso de internacionalización pues, eh, es fundamental, ¿no? por lo menos, eh, llegar al, al público anglosajón. ¿no? Tenemos numerosas amenazas, como por ejemplo hay un desajuste en lo que es en la, en la oferta museológica y, y las demandas de los visitantes, esto lo veremos más adelante. Vemos que existen ciertas competencias entre el Museo de Cerámica Ruiz de Luna y el Museo Etnográfico de la Ciudad, lo veremos también a continuación. Y, y vemos también que eh, está, eh, existe parte eh, desinterés y desinformación por parte del propio vecindario de la ciudad, por lo cual esto nos hace eh, reflexionar y esto es un problema que debemos eh, acometer a corto plazo. También vemos que hay una ausencia de lo que es la iniciativa privada, pues también en, en crearlo ¿no? en sumar pues, espacios que podamos entender como de carácter interpretativo, si bien es cierto que esto pues, no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, también tenemos numerosas eh, fortalezas, ¿no? eh, como puede ser pues, que tenemos mucha información y, y materiales sin, sin exponer, que hay demanda cultural y que es creciente además en cantidad y en calidad, sobre todo desde la declaración de, de, por parte de, de la UNESCO, si bien es cierto que al encontrarnos con la pandemia nos ha cortado el eh, seco, eh, pocos meses después eh, se produjo la pandemia y realmente no hemos tenido eh, margen para revisar muchas acciones, y sí que es cierto que eh, es fácil acceder al mundo de la cerámica en la ciudad, por tanto es una fortaleza. Y también disponemos de diferentes recursos humanos de perfil técnico y colaboración pues, por ejemplo de la Asociación de Amigos del Museo Ruiz de Luna para eh, el diseño de diferentes eh, exposiciones y acciones de diversa índole. Oportunidades son muchísimas, disponemos de espacios para ampliar o transformar, eh, ya sea en un centro o en un espacio de interpretación. En, tenemos la oportunidad de rehabilitar diferentes espacios desde el punto de vista productivo y que tienen que ver mucho con la arqueología industrial de lo que son los procesos artesanales, como puede ser eh, un ornatejar o un antiguo eh, alfar. Y también eh, tenemos la oportunidad del empleo de los recursos informáticos, audiovisuales, interactivos y creativos. ¿no? Ya hemos visto algún ejemplo por parte de nuestros colegas del proyecto Prometheus, ¿no? que nos marca también pues, un camino a seguir en cuanto a la virtualización. Eh, oportunidad también, pues el trabajo en red. Yo creo que hoy en día es eh, fundamental trabajar con otras instituciones culturales y que es algo que tenemos que fortalecer y que incentivar de cara al futuro. Y luego eh, es cierto que otras oportunidades pues, están más vinculadas pues, al sector privado, ¿no? como ya mencionaba antes, pues alfares que actualmente se encuentran eh, cerrados y que pueden ser una buena... Opción pues, para sumarse a esos espacios de carácter interpretativo. ¿no? Bien, eh, a continuación voy a enumerar eh, diferentes entornos que, que pueden estar vinculados a esa interpretación de los procesos artesanales. ¿no? En primer lugar, pues, eh, el más destacado sería el Museo de Cerámica de eh, Ruiz de Luna, que es una, una colección que adquiere el Estado. Eh, en los años 60, la pasada década de los 60, y que eh, desde 1996 se encuentra ubicado en un antiguo convento de la ciudad y que guarda una magnífica colección, probablemente sea una de las colecciones más importantes, por lo menos en el ámbito nacional, en cuanto a lo que es la cerámica de Talavera. Tiene las diferentes series eh, decorativas que se han ido generando a lo largo del tiempo y que tiene pues, un discurso eh, que nos puede ayudar a entender parte de, de la evolución de la cerámica ¿no? a lo largo del tiempo. Sin embargo, el espacio pues, plantea una serie de retos, ¿no? como puede ser que tiene una interpretación de las piezas eh, sumamente compleja. ¿no? De, nos encontramos pues, nuevamente con un museo, con un, un discurso pues. Eh, antiguo, ¿no? Ese museo expositivo que, que también mencionaba nuestra colega eh, Susana anteriormente y que sería necesario convertirlo como en un espacio eh, vivo, ¿no? Más allá de la pieza expositiva de, de la colección, hay que intentar ver cómo interactúa eh, el visitante con, con la exposición, ¿no? De alguna manera. Eh, algo importante, un reto que vemos indispensable es que los retos artesanales son escasamente tratados y esto sí que es un, un verdadero problema, únicamente existe un audiovisual de la pasada década de los 90 y que requiere una verdadera adaptación al igual que adaptar algún espacio eh, para crear algún entorno pues, eh, virtualizado o que el visitante pueda interactuar con, con nuevos elementos para entender esos procesos más allá de, de un vídeo. ¿no? También otro reto es pues, hacer accesible la, la colección almacenada, estamos hablando de miles de piezas, las que están en, en un almacén visitable, pero que luego al final no es tan visitable. Es un museo pues, que museográficamente es poco intuitivo y poco didáctico, que requiere desde luego pues, una, una revisión seria al respecto, el formato de las cartelas es monolingüe, eh, falta eh, totalmente pues, medios audiovisuales y técnicas de información y comunicación de carácter digital. Eh, también hay una enorme eh, ausencia en cuanto a la inclusión de lo que es la inclusión en la lista representativa de, de patrimonio cultural y material, y que creemos que es fundamental y que eh, otros retos pues, son, por ejemplo, la falta de medios eh, de apoyo, ¿no? como puede ser pues, una unidad didáctica, folletos especializados, etc. Si bien es cierto que, por ejemplo, hoy día sí que se puede hacer, por ejemplo, una pequeña visita virtual, aparte de, de lo que es el museo, ¿no? pero desde luego queda un, un largo camino por delante. En segundo lugar tenemos lo que es el Museo Etnográfico de la Ciudad de Talavera, este está dedicado pues, a aspectos etnográficos, a diferentes cuestiones que se abordan y probablemente eh, se trate del mejor espacio que, que tiene las mejores prestaciones a día de hoy sobre los procesos artesanales. ¿de acuerdo? En la actualidad, eh, este museo que era un antiguo lagar y una antigua tenería, eh, lo cual supone también eh, un problema, ¿no? porque es un edificio que tenía otra finalidad y que tenía eh, una vinculación desde el punto de vista de la arqueología industrial y que ha sido reconvertido, ¿no? por lo cual tiene enormes limitaciones espaciales ¿no? para demostrar pues, el valor de la cerámica y sus procesos artesanales. Actualmente cuenta con dos pequeños espacios, uno a un antiguo alfar, el alfar de los Alanes, y otra parte dedicada pues, a lo que es la cerámica artística. El Museo pues eh, presenta de igual modo pues, diferentes retos, ¿no? como puede ser eh, la interpretación de las piezas, que nuevamente vuelve a ser compleja. A esto me refiero que nos encontramos nuevamente con pequeñas cartelas, con el, con el título de la pieza, la cronología y, y la tipología. Entonces yo creo que hay que dar un salto enorme eh, al respecto. No hay en ningún momento ninguna cartelería, ningún elemento que nos sirva para interpretar la amplia tipología que tiene la cerámica. Eh, el formato de las cartelas nuevamente es eh, monolingüe faltan nuevamente medios eh, audiovisuales y, y TICs y los medios de apoyo eh, lamentablemente también eh, son insuficientes en este museo. ¿no? Me refiero nuevamente pues, a una unidad didáctica, folletos especializados, una web de, de calidad ¿no? eh, y eh, al igual que sucedía con el Museo Ruiz de Luna, volvemos a ver que hay una ausencia sobre lo que es la inclusión a esa lista representativa del, del patrimonio cultural eh, inmaterial y que, que entendemos que es fundamental. Por otra parte... Eh... Pese a que no es un museo, pero sí que guarda una, una colección bastante interesante. El Centro Cultural Rafael Morales, desde enero de este mismo año, guarda lo que es una exposición permanente sobre piezas cerámicas ganadoras de lo que eh, llevamos celebrando ya de 10 años, que es la Bienal Internacional de la Cerámica de la Ciudad de Talavera, y en la cual pues eh, probablemente sea una de las mejores muestras de cerámica contemporánea eh, a nivel nacional, incluso me podría, me atrevería a decir incluso a nivel europeo. Estamos hablando que tiene piezas de, de autores eh, de todo el mundo, de acuerdo, eh, que es un espacio con enormes posibilidades, pero que a su vez también eh, plantea eh, diferentes cuestiones que deben ser eh, corregidas o las que hay que reflexionar de cara al futuro. ¿no? Por ejemplo, nuevamente la descripción de las piezas es insuficiente, no se pone valor a los autores, las técnicas, y esto yo creo que es bastante interesante, no se, no se ponen en valor, tampoco se desconocen, eh, ya no solamente lo que es eh, la parte de cerámica contemporánea, sino también pues, las técnicas pues, más contemporáneas o que aunan digamos eh, el pasado con el presente. Yo creo que podría ser pues, un, un concepto, ¿no? un lenguaje muy interesante a poner en valor, ¿no? sobre todo cuando vemos piezas eh, que ofrecen pues, nuevos usos, nuevos diseños, eh, eh, la interconexión con otro tipo de materiales que daría mucho juego, sobre todo pues, de cara a ofrecer pues, una visión eh, de futuro, ¿no? de, de la cerámica eh, que hay en, en Talavera. Nuevamente nos encontramos con cartelas eh, monolingües y los medios de apoyo, pues al igual que sucedía en los casos anteriores, pues, eh, es, es similar, ¿no? es, eh, es bastante precario. Y a continuación os eh, presento lo que es eh, actualmente la biblioteca Niveiro, que es el, el antiguo alfar del Carmen, eh, y que se trata de un, de un antiguo complejo conventual que fue luego desamortizado y convertido, en, en alfar de cerámica y actualmente es una biblioteca y que eh, data de finales del siglo XIX y comienzos del XX y que eh, desde luego es un espacio verdaderamente eh, maravilloso desde el punto de vista de la óptica de la arqueología industrial. Además eh, es eh, un espacio idóneo desde luego para crear un entorno interpretativo. ¿Por qué? Porque guarda diferentes elementos de todos lo los procesos artesanales, es decir, conserva pues antiguos molinos, antiguas pilas de decantación, horros eh, de alfar, eh, entonces eh, sería un espacio verdaderamente interesante para eh, mostrar al público interesado cuál es todo el proceso de elaboración de la cerámica. En cuanto a los retos, pues por una parte sería la recuperación y puesta en valor de, de este espacio, que únicamente se ha realizado una, una puesta en valor parcial, afortunadamente hoy contamos ya con un, con un proyecto destinado a esa recuperación, sin embargo, es un espacio pues, muy desconocido por la propia ciudadanía de, de la ciudad eh, y bueno, no digo más eh, en relación a, de cara a los turistas, que es un espacio que está infrautilizado y que desde el punto de vista del turismo ofrece también eh, interesantes posibilidades. Y que, eh, desde luego, pues nueve, nuevamente ofrece pues, eh, unos medios de apoyo insuficientes ¿no? de cara a la visita. No hay un folleto como tal, no hay una guía, no hay información en ninguna página web, no hay cartelería interpretativa de, estos, de estas estructuras ¿no? de, de carácter industrial. Por otra parte, eh, encontramos en una de las islas de, del río Tajo, en lo que es el ámbito periurbano de la ciudad, pues los restos de un antiguo horno-tejar que, que se remonta a 1841 y que actualmente es el último eh, horno tejar como tal eh, que actualmente pues, se conserva ¿no? y que desde luego es un espacio pues también verdaderamente interesante para recuperar y poder mostrar pues los procesos artesanales eh, no tanto vinculados a lo que es la, la técnica de la cerámica eh, en cuanto a la decoración, pero sí a, a mostrar los procesos artesanales, por ejemplo, lo que era un horno tejano, ¿no? lo, lo que es la elaboración de los elementos constructivos asociados a la cerámica, eh, macetas, tiestos, eh, etc. ¿no? Forma parte además de lo que son las visitas del programa de educación ambiental de, del entorno ribereño de, del río Tajo y sí que es cierto que ya hemos comenzado a trabajar en la recuperación parcial de, de este entorno como Puede ser pues, el desbroce y la eliminación vegetal. Disponemos ya de alguna iniciativa para recuperarlo a, a corto plazo y, y ponerlo en valor. Al igual que sucedía con, con el anterior complejo, pues él fue desconocido por la, por la ciudadanía y, y cuenta yo creo que con un interesante eh, discurso diacrónico histórico que debe ser conocido y que tenemos el reto de dar a conocer, ¿no? Y por otra parte, pues otro espacio u otros espacios interpretativos que, que podemos entender como tal, pues son los propios talleres artesanos. Eh, nos estamos enfocando a lo mejor demasiado en, en los museos, ¿no? ya, ha dicho, ya dijo Emilio en su momento que a lo mejor los museos necesitan una reorientación, ¿no? o que a lo mejor los museos no eran los espacios más adecuados ¿no? para esta salvaguarda de, de los procesos eh, eh, artesanales o, o el patrimonio inmaterial, pero en el caso de los talleres artesanos pues eh, sí que encontramos que eh, guardan cierta singularidad al respecto. Es decir, los talleres artesanos son ahora mismo contenedores que guardan la memoria viva y una memoria histórica de los procesos artesanales. Vemos que además cada taller artesano es verdaderamente interesante porque te cuenta una experiencia única, cada artesano eh, te muestra pues, una serie de de memorias ¿no? que eh, pues son totalmente diferentes a, a otros talleres. ¿no? Por ejemplo, hay talleres de carácter familiar eh, y otros que no. Entonces, vemos que hay ahí pues, eh, diferentes historias que eh, merecen la pena ser conocidas. ¿no? Eh, en relación con el plan especial de salvaguarda, pues, evidentemente parte de, del plan especial está destinado pues, a evitar ese, ese cierre ¿no? de los talleres existentes. Y desde luego, eh, es en los talleres de los artes donde podemos ver en muchos de ellos que eh, todo el proceso de, de elaboración de la cerámica pues, eh, se puede seguir. ¿no? En los talleres podemos ver cómo se manipula la arcilla, cómo se tornea, cómo se baña, cómo se decora, cómo se hornea. ¿no? Por lo tanto, eh, podemos entender en cierto modo que los talleres artesanos pueden formar parte de, de esos espacios interpretativos sin, sin ningún lugar a dudas. Es más, en Talavera hemos puesto en marcha eh, algunas iniciativas, eh, como puede ser la... La, la iniciativa Talleres Vivos, en las cuales pues, los, los visitantes, los turistas o el público interesado tiene la oportunidad de visitar los talleres y ver cómo se trabaja eh, en vivo y en directo por parte del artesano la, la cerámica. ¿no? Entonces, eh, más allá que un museo un centro de interpretación, pues también es un, un modelo que puede apoyar muy bien. ¿no? Bien, y ya como consideraciones finales, Creo que voy bien de, de tiempo, pues eh, básicamente me quedan cinco minutos. Wow. Mm, hemos eh, detectado pues, una serie de, de deficiencias, ¿no? eh, muchas de ellas eh, ya mencionadas, eh, únicamente voy a mencionar las más destacadas. Vemos que a nivel general pues, los conceptos museográficos y museológicos, eh, en el caso de Talavera, están obsoletos, eh, es preciso abordar un estado de la cuestión reflexivo eh, y serio. Vemos que hay una ausencia en cuanto a las técnicas de información y comunicación eh, actualizadas. Eh, hay una enorme falta de, de didáctica en los contenidos. Esto es, mm, esto es un problema de cara a la sensibilización y a la, a la educación en cuanto a los procesos artesanales. Hay una ausencia en cuanto a la transversalidad de los espacios. O sea, eh, estos espacios que, que hemos ido viendo mm, no están puestos en relación. Con lo cual, uno de los retos que que tenemos que abordar de, cada, de cara al futuro, es crear un tejido en red y crear un lenguaje que ponga eh, en conexión todos es, estos espacios. ¿no? Eh, y tampoco pues, eh, disponemos de un lugar eh, que nos ofrezca un discurso diacrónico histórico que vincule pues, eh, la ciudad con la elaboración de la cerámica desde el neolítico. Es decir, los primeros eh, los primeros síntomas de elaboración de, de cerámica ya son de, desde la prehistoria, sin embargo, pues la, nuestra declaración de patrimonio inmaterial se remonta al siglo XVI, pero si bien es cierto que la elaboración de cerámica en la ciudad se remonta eh, desde tiempos prehistóricos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto pues que, como hemos visto, disponemos de muchos espacios con un interesante potencial que está por desarrollar, ¿no? Y bien, eh, es cierto que tenemos que asumir unos retos. Todos estos retos hay que tener una óptica eh, de carácter transversal. ¿no? Eh, por una parte, debemos, tenemos la obligación de, de comprender a la comunidad y crear sociedad con todo ello. O sea, comprender a la comunidad portadora, eh, com eh, comprender a la comunidad que habita eh, Talavera y crear con ello pues, eh, sociedad ¿no? en torno a esos procesos artesanales. Eh, tenemos eh, la necesidad de habilitar un espacio o diferentes espacios que aún en esa interpretación de los procesos artesanales, como ya he mencionado antes, no es necesario que sea solamente uno de ellos, sino podemos eh, hacer que sean varios de, de ellos. Eh, tenemos que eh, buscar ese concepto de museología del siglo XXI, es decir, eh, abandonar eh, estas ideas de, de museo-colección en el cual solamente seamos observadores de, de las piezas, es decir, entender esos, estos espacios como algo pues, que sea dinámico, que sea participativo, en el cual pues, eh, el visitante, incluso la comunidad portadora, eh, pueda compartir experiencias e, e interactuar con las colecciones. Me refiero, por ejemplo, a dotar de los espacios pues, con sonidos, eh, con olores, con experiencias sensoriales de poder tocar eh, materiales. y Con esto puedo poner eh, como ejemplo, por ejemplo, me viene a la cabeza una exposición que creó eh, la Caixa hace muchísimos años, eh, como los los olores de, de Al-Andalus, ¿no? Te sumergías por diferentes eh, sí. calles eh, andalusíes y, y podías tener una experiencia eh, sensorial. Me refiero, por ejemplo, cómo huele un alfar, ¿no? O cómo huelen los diferentes materiales que hay eh, en torno a un alfar, ¿no? Eso te puede hacer también entender y crear una experiencia pues única, ¿no? Y bueno, eh, entendemos que hay que incluir nuevas técnicas de información y comunicación, como ya he mencionado, elaborar eh, materiales didácticos y desde luego que dentro de estos medios y, y técnicas pues es importantísimo pues, hacer uso de maquetas, de dioramas, infografías 3D y creo que dentro de ese proceso que ya hemos mencionado antes, eh, la virtualización es yo creo que una opción verdaderamente interesante. Y al respecto, pues no puedo dejar de lado algo que ya se utiliza mucho eh, en mi campo, que es el campo de la arqueología, que es eh, la realidad aumentada. Creo que puede ser una herramienta verdaderamente interesante para entender los procesos artesanales de, de la cerámica de Talavera. Y bueno, por mi parte, nada más. Simplemente pues agradeceros la atención y que quedo a vuestra disposición. muchísimas gracias. Gracias, eh, gracias, Sergio, por, eh, por tu estupenda ponencia, presentación en relación a un, a un elemento eh, que desde 2019 está eh, incluido en la lista representativa de patrimonio cultural e inmaterial de la, de la humanidad eh, 2019, en el que yo tuve también el, el placer y el, el honor de, bueno, de alguna manera, eh, participar en la elaboración del, del, del expediente. Fue un trabajo interesantísimo. Eh, también. Porque bueno, es de esas eh, manifestaciones, de esos elementos, eh, igual que algunos de los que hemos tenido ocasión de hablar hoy, como, es, como ha sido por ejemplo los, eh, las fallas, las fallas eh, eh, de, los, eh, de los Pirineos eh, internacionales. En vuestro caso, en, en colaboración directa con, con México, es posible que a lo mejor durante la, ahora durante el, el, las preguntas y la mesa redonda eh, nos puedas contar de alguna manera ¿Cuál ha sido la participación o, o vuestro contacto o de qué manera en la elaboración de este plan especial de salvaguarda pues, habéis podido tener la ocasión de trabajar con, con México y con las comunidades portadoras en Puebla y en eh, Traslaca o con los gestores en, en, el, eh, en el Ministerio en, en México? En, en cualquier caso, enhorabuena por la iniciativa de este plan especial. Creo que es un modelo de cómo se deberían eh, trabajar las, las candidaturas. De nuevo, vuelvo a insistir y perdonad porque mmm, a lo mejor me, me repito demasiado, pero creo que como ministerio nos interesa a nosotros mismos remarcarlo y, y, y repetirlo, no importa las veces, eh, en los efectos positivos de las, eh, de las declaraciones. Yo creo que este... Plan especial de salvaguarda de los procesos artesanales, de la cerámica de Talavera, es, es, un, es un perfecto ejemplo. Igualmente, enhorabuena por esos espacios de los que nos has estado hablando, Ruiz de Luna, el Museo Etnográfico Talavera, el Centro Cultural Rafael Morales, la Biblioteca, la Isla de los Molinos y muy especialmente los talleres eh, artesanos. Eh, nos has explicado las carencias eh, o, o bueno, esos informes eh, dafos que habéis hecho en relación a estos, a estos espacios. Desde luego son prometedores. Y parece que tienen potencial, desde luego, para, para participar de una manera activa en la eh, difusión y transmisión del, eh, del elemento. Eh, un elemento con un eh, amplio espectro económico en su, en su propia naturaleza, eh, lo cual es, es interesante. Mencionaba antes, eh, lo has mencionado tú y ahora lo decía yo, los, los talleres artesanos eh, y la importancia ¿verdad? de evitar su, su cierre y trabajar... De una manera proactiva, por parte de, de las administraciones, en la medida de lo que nos toca, y eh, también en el ámbito privado, en la medida en que se pueda, en, en la consecución de, de, un, de un objetivo que debería ser primario en relación a, una, a un elemento, a una manifestación como es en la Talavera, en las cerámicas de, de Talavera y, y Puebla, que sería el que no cerrasen, el que se mantuvieran eh, los, los talleres eh, artesanos. Bueno, son todo cuestiones que han surgido en, en, tu, en tu intervención, que como te digo, agradecemos enormemente que, que hayas estado disponible toda la, toda la mañana, la ponencia y tu participación ahora en, la, en, esta, en esta mesa redonda.